en el video anterior vimos cómo crear una entidad a partir de figuras geométricas o cómo geometrizar de manera digital una entidad ahora vamos a configurar nuestra lámina 1 de esta integración para eso me va a convenir en este caso desactivar la rejilla voy a venir a archivo propiedades del documento y voy a elegir rejillas y voy a desactivar y voy a al, al desactivarlo ya no es visible, esto por practicidad porque cuando cargue el recuadro y el rótulo no me conviene tener ajustado el cursor a la rejilla, además para cumplir con los requisitos de esta entrega voy a modificar el tamaño de papel y en vez de A4 voy a elegir A3 y voy a elegir horizontal. Con esto, si yo ahora hago un zoom, tengo mi lámina en A3 apaisado. Muy bien, me restaría cargar el rótulo y aparte tener eh, los componentes que deben ir en esta lámina, que son la estructura geométrica, la entidad y el contorno. Voy a empezar por construir el contorno. Para eso, teniendo seleccionada mi entidad, voy a decirle edición, copiar, edición, pegar bien. y una vez que la tengo eh, voy a elegir en objeto rellenos y bordes y en, teniendo elegido relleno voy a decirle que no quiero ver el relleno de este modo tengo ya el contorno puedo editar ese contorno si lo deseo cambiando el color por ejemplo si yo quisiera que el color fuera otro es un azul y el estilo de trazo si quiero cambiarlo a que fuera más grueso. Muy bien, tengo todo lo que iría en el contenido, entonces antes de diagramar la ubicación de estos objetos me conviene cargar el recuadro y el rótulo. Como paso previo a eso voy a revisar las capas. Voy a venir acá al menú capas y en esta persiana veo que tengo todo dibujado en la capa 1. A esa capa la puedo renombrar por ejemplo y llamarle entidad. Bien. Voy a crear dos capas más, una que se llame eh, rótulo y recuadro y voy a crear otra para los textos que voy a deber incluir en esta lámina textos. Añadir. Muy bien. Me voy a ubicar en la, capa, en la capa rótulo y provisoriamente voy a ponerle candado a las otras dos capas para no confundirme. Eh, ahora voy a abrir el archivo en el que tengo el rótulo y el recuadro. Ustedes lo tienen que haber descargado desde el blog. Yo lo tengo descargado acá. Lo voy a abrir. Bien. En este archivo... ¿Sí? está dibujado el recuadro y el rótulo de eh, nuestra asignatura. Si revisamos un poquito las capas, vamos a ver que este archivo tiene dos capas, una que está encendida que se llama rótulo y otra que contiene las cotas y que permitiría que si ustedes lo desean dibujen este rótulo. Por ahora yo lo que voy a hacer es seleccionarlo todo, lo voy a copiar, y voy a venir a mi archivo y estando en la capa rótulo y recuadro, voy a venir a edición y le voy a decir pegar en el sitio. Bien, entonces aquí ya tengo mi rótulo. Eh, fíjense que hay que completar un par de datos. Si yo hago aquí un zoom, aprieto la tecla Z y hago un zoom acá, debo completar el título de la lámina. En este caso, se trata del trabajo de integración con lenguaje formal 1 y la lámina 1 corresponde a la eh, geometrización digital de una entidad. Entonces, si aquí hago doble clic, puedo escribir y voy a colocar el título. Entidad. Bien, voy a corregir. Muy bien. De igual modo, ustedes deberán completar el dato de apellido, nombre y registro. Bien. Muy bien. Una vez que está completo el rótulo, voy a colocarle candado a la capa rótulo y voy a venirme a la capa entidad y voy a diagramar los objetos en mi lámina. Para eso puedo utilizar eh, tantas guías como yo considere necesario. Puedo arrastrar guías verticales ubicándome de acuerdo con las reglas, fíjense y desde aquí puedo traer otra y decir este cómo voy a empezar, marcar por ejemplo el centro, en este caso eh, yo voy a configurar por aquí Esta entidad acá y la estructura geométrica que la tengo agrupada la voy a ubicar por acá. Bien, la diagramación es libre, ustedes ubican como quieran en el espacio de su lámina. Solo me resta venir a la capa textos y eligiendo la herramienta texto que, en la que puedo configurar la tipografía, en este caso les hemos pedido que sea en Arial, ¿sí? puedo eh, configurar eh, el tamaño de la tipografía, por ejemplo 16 y puedo escribir acá estructura geométrica. De igual modo, le deberé colocar a, esta, a cada una de estas entidades, acá el nombre de entidad y acá contorno. Y con esto estaría lista la lámina 1 para ser guardada archivo guardar como y ustedes deberán guardar con el nombre eh, que incluya sus apellidos y tal como se solicita en eh, el blog para denominar el archivo. Dándole guardar obtendríamos el archivo SBG que ustedes deben cargar en el aula.